Gigante siempre no, activo que, apoyando. Que, que hambre tengo hoy hay boletas. Antes. Hasta hambre, yo vine a estar con hambre. ¿Después que tú viniste con hambre, Néstor? No, porque estaba durmiendo. No, pero tú tienes que empezar a, a, a, a llevar otra dieta. Eh, y, eh, recuerda eh, que prontamente voy a tener una Un, una un una empresario ya. de algo que tiene que ver con el arte culinaria sí, y llegó con hambre. ¿Cómo le ganamos a Cuba? No, porque ya estoy cansado del pan. Del pan, tan bueno. Señores. Yo sé que la doctora hace su. Los medios de comunicación han cambiado la forma. De, en esta nueva generación ha, han cambiado de la forma el sentido y esto, de sentir... Renier Gilla ahora. Hi. Sí, no, que está saliendo de los, los usuarios de nosotros. Eh, ya tenemos sí, línea gráfica. Bueno, Renier ¿no? No, no vive fuera de país ya. No, no. Se mudó. Renier. Y la despedida, pues no le hicimos nada. Bueno, Yo no me enteré. Se tuvo que ir de, Mereza, de Nueva de York. Bueno, oh, okay. Entonces, decía, que los medios de comunicación han cambiado muchísimo. La forma de comunicar. Ayer explicaba que a los Focke Music de Santiago Matías y creó un emporio que está luciendo muy feo sí, bastante pero no es ese mi, mi, mi el punto de mi te, el tema tú, tú le, no no no yo estoy dando tú, eres mi tú amigo yo le voy le a hacer le... el objetivo lo más que puedo Edel tú supiste eh, qué pasa con a los lo Music Santiago Matías bueno él le creó una forma de comunicar no que él la creó sino él empezó a hacer esa nueva forma de comunicar gustó y, y se quedó ahí de YouTube Exacto entonces todos los medios de comunicación están adoptando ese estilo, ese estilo de comunicar. Tanto así que esto no solamente está pasando en lo urbano, hasta en lo político está pasando esto. Hasta la forma de hacer política está pasando esto, porque se están adaptando a una forma nueva de, de, de medios de comunicación. En un video, el señor Julio Jacín, del programa que él tiene muchísimo tiempo, que es la revista 101, Hace unas declaraciones sumamente fuertes que yo creo que no tiene razón de ser porque a nadie le importa la vida personal del presidente de Fernández ni tampoco la vida personal de la madre de Leonel Fernández. Pero para que ustedes vayan dándose cuenta que no solamente está pasando lo de la comunicación en lo urbano, está pasando también en ese tipo de modelo que Julio Jacín, que todo el mundo conocemos, que es un periodista respetado de este país, de trayectoria de, trayectoria de muchísimos años, un hombre que entrevistó a Paña Gómez, a Balaguer, sí. a las más grandes... Eh, sí, líderes de este ser. país. Está haciendo un comentario diciendo como que la madre de Leonel Fernández reconoció a Leonel obligado. O sea, por usted obligación. obligación. Ustedes están viendo el título que se está utilizando. Entonces, ¿por qué Julio Jacín hace ese tipo de, de, de, de, de declaraciones? Y la página Cachicha, que fue que lo destacó, se enfoca en eso. Porque la ca Cachicha y Julio Jacín están sintiendo la presión de algo que creó el mismo Santiago Matías eso que creo Santiago Matías, esa forma de comunicar, de que si nosotros no hacemos una entrevista eh, que, que, de, que se pondere, que, que la gente hable, que, la, que todo el mundo esté comentando, la gente va a entender que si es, que si un entrevistado o un programa de televisión no hace una noticia con una declaración, no hace una noticia con lo que dice, no está conectando con la no está conectando con la post sociedad y es verdad. Es verdad. Jochi Santo tiene ya un mes que empezó en el programa. Y, y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo último que dijo Jochi Santo en el programa el martes? Ayer, uh -uh. nadie sabe. Y es diario el programa. Y es no todo lo martes. Semanal. ¿Por qué? Entonces, ¿por ay, qué ay, nadie ay, sabe ay, lo de Jochi Santo y si lo de Robertico? A... Y si lo que pasó en Vale por tres, que, que es producción de Robertico. Porque Robertico sabe que él tiene un medio de comunicación que, que, que vienen, que para poder mantenerse tiene que hacer, no es, no hacerlo malo, sino hacer como dijo Manolo esta mañana en un programa, yo tengo que preguntarle, ok, tú eres merenguero, tú tienes bella, tú eres bella, bella la, la de merengue de flow, tú tienes 14 temas en tu producción. Si yo te pregunto eso, que son 14 temas de producción, los tickets de la esquina no van a discutir, mira. Bella dijo que son 14 temas que tiene en su producción y ¿por qué no le pusieron 15? Bueno, le pusieron 12. No, la gente no está preguntando, no, no quiere saber eso. El público, que es el que nos apoya a nosotros y el que apoya a esa plataforma y el que apoya a programas como Vale por 3 y como Roberto, te está exigiendo más. Entonces, cuando yo, aquí viene Melisa a entrevistarse, viene el del manejo de los indios. Nosotros no podemos ser simpáticos con ellos en cierto modo. Nosotros somos simpáticos y le preguntamos qué, lo, con qué pasa con su producto. Pero nosotros también estamos aquí para preguntar qué es interesante porque si no, o no lo hacemos nosotros o le hará la competencia y ustedes, los que tienen la, esa competencia, se van a beneficiar. Entonces, Santiago Matías fue quien influyó en, la, en los medios de comunicación de manera de YouTube. Cómo hacer comunicación. Y eso ha hecho que, que, que medios de comunicación le sigan la línea, le sigan el juego, digan, pero yo entiendo, como dijo el Boli, que Boli lo, lo tomó de título personal porque son problemas personales de ustedes dos, ¿qué dijo el Boli? Hay un ahí sí. entre Matías, el Boli y sí, el Narciso. Sí, la que Boli dice que a Santiago no le parece bien nada lo que es fuera de él. Puede ser que sí, que Santiago entienda de esa forma, pero Santiago tiene que entender que él fue que creó esa plataforma, esa forma de hacer comunicación nueva. Él fue el, uno, el, el principal que comenzó, que cuando salí, como le expliqué ayer, a, en la entrevista usted se acuerda, de la entrevista de Dalis Alegría con Luz García y la entrevista de Mozart La Para con Luis García, que todo el mundo estaba esperando en esa entrevista. Yo estaba en ese momento en Premios Hit y ¿sabes que me dijeron a mí, a mí me dijeron, no podías tocarle el tema a Mozart sobre... Sobre Dalisa y su esposa, porque lo va a hablar en el programa de luz. Eso es lo que me dijeron a mí antes de yo entrevistar a Mozart. se bajaron rayos. Sí, me, me entonces, a Mozart, Y como Mozart y Carlos y toda esa gente son amigos míos, y, y yo sé que si le preguntaba, no me iba a responder, entonces yo no lo toqué el tema. Entonces, ¿quién, quién mató a, a esa entrevista de Lu García? Santiago Matías. Cuando llevó la entrevista de Alessandra. Entrevista de Alessandra que fue eh, fue Entrevista nacional durante más de una semana Más de dos millones de reproducciones Yo no sé si tiene tres o y pico Entonces cuando viral. Cuando Santiago Matías pone A, a Alessandra viral con las preguntas que le hace, con la forma de comunicar que lo hace, y yo en ese sentido estoy bien. ¿Tú crees, Santiago Matías, que todos los medios de comunicación se van a quedar con los brazos cruzados a dejar que tú seas el único que tengas ese relevo? No. Ellos van a trabajar para quedarte atrás de ti o para, tumbar, o para pasarte por encima a ti. Porque eso es lo que hace la mayoría de medios de comunicación. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas y que los seguidores de él lo entiendan. Que él es el él fue el creador, en cierto modo, de la forma de comunicar como estamos haciendo hoy en día. Entonces, si, si Santiago entrevista a Juan Liguerra y Lugarcía lo entrevista, ¿cuál tú crees que va a tener más impacto? Es Santiago. Normal. Entonces, por qué ¿pero qué va a hacer García Tiene que buscarle algo para poder competir contigo que lleva desventaja porque tú tienes una plataforma que está por encima de Lugarcía. A pesar que tú empezaste después de Lugarcía. Eso es un ejemplo, nada más decirte. Entonces, eso es lo que está pasando con Vale por Tres. Eso es lo que está pasando con Mar Roberto. Eso es lo que está pasando con El Mañanero. Son plataformas que están trabajando, que hasta fueron asesoradas por ti mismo para llevar el hilo de las cosas que están pegadas o no ahora mismo. Hochi Santo, durante el programa, todavía yo no he escuchado una noticia relevante del programa Hochi Santo. Nuevo. Por eso no está en telemicro. Es lamentable eso. No, no, Hochi Santo, un martes debió decir que no. No, no es no es mal, no eso no tiene que ver con el día. No es el día. No, es el, no es el día, porque en Estados Unidos Estado los de, lo mejores programas están en, en una está bien, de la semana bien, el día. Te voy a poner un ejemplo, por un ejemplo. Jimmy Caller, yo sabe y sabe que eh, sabe de, de, de ese Jimmy Fallon y Jimmy Caller son son dos programas y el de Helen, el de Helen son tres los, los tres programas con Tres programas con más rating en Estados Unidos y es sí, una, una vez, vez a la, a la semana. semana. Y es en un día mira, normal. Mira, todo el mundo tiene la monotonía de que Jorge y Santos estaba los domingos. Uh -huh. los no, domingos, pero se supone. Mo, mo, pero, pero sí, dale, favor. dale. Uh -huh. oye, los domingos, estaba en, uh -huh. después de que pasó desde el 11, estaba uh -huh. en el otro canal. Entonces, a tú tenerlo en la mente y ser el programa que es, que no sale de, de lo mismo... ¿Tú entiendes? Ponerle un martes como desaparecerlo. No, es Pero que ya no, no es divertido. Eso. No es que ya no es divertido. Está no, es que ya no es lo que lo que tú... divertido. No, escúchame. Ya Yo lo no que no estoy hablando es de la día gente no esperada. Si día... Mira lo que pasa para que tú entiendas. Este programa la, la corto... forma que están haciendo. Este te, voy te voy a poner un ejemplo. Este programa a las 4 de la tarde. No, te voy a poner un ejemplo. Él cambió todo. Te voy a poner un ejemplo. Este es un programa a las 4 de la tarde. Hay personas que no nos pueden ver a nosotros. Muchas personas. Pero lo que nos más impacta a nosotros es el diferido del contenido. Lo que más impacta de nosotros, de los osobrosos, <risa> es el diferido. Porque usamos lo que sabemos usar aquí y lo ponemos en las redes. Entonces, lo que Jochi está haciendo no está conectando en las redes. Y si no conecta en las redes, la gente siente que no, se no está. No, si Igual no conecta en con no conecta en En el miércoles, y cada miércoles esa gente es una tendencia. Porque luego que sale esos videos, la gente es loca con ellos. O sea, no, no importa el día. esa vez el contenido que tú le tienes que dar. Y lamentablemente hay que hacer un contenido que conecte con las redes, que a veces llama mucho la atención, que sea morboso. No, no, creo, no estoy hablando en el sentido de irrespetar, de irrespetar. Estoy hablando en el sentido de poder sacarle algo diferente que la gente dice, concho, me da deseo de ver eso. Es así. Mira, Génesis, yo confío, y no soy fiel seguidora de Santiago Matías, pero en la comunicación... Entiendo que Santiago Matías es el relevo generacional ¿Sí? de la comunicación. Y me explico. Generación por generación nace un relevo, ya sea en el ámbito de administración de empresas, de mercadeo, eh, de Instagramers, que entiendo que... Dentro de los que se identifican, que vienen de abajo, que son aguagua agua, que son orgánicos, creo que el relevo de San Francisco de Macorís ahora mismo es Néstor Flow. Como creo también en otros ámbitos de la belleza, el maquillaje, anyway. El relevo de la comunicación ahora mismo es Santiago Matías. ¿Por qué? Porque está haciendo comunicación que impacta. Algo nuevo es algo nuevo y aparte de está acorde a los nuevos tiempos. porque qué? quiere la gente? La gente no quiere saber si Bellaniri tiene un esposo que se llama Abel Almonte, que tiene un hijo que se llama Derek. La gente quiere saber qué pasa en la vida de Abel Almonte, de Bellaniri con Derek. Algo que llame la atención. Entonces, dicho sea de paso, estamos siendo como muy sumisos en algunas ocasiones con lo que tiene que ver con la comunicación. Y fuera de eso, Santiago Matías se está atreviendo a hacer lo que otros no hacen y lo que el público quiere. No, y yo, yo quiero decir algo, Santiago. Y tal vez nos vemos ahora en, pre, en Festival Hit. Yo creo que tú en vez de criticar a los muchachos, de, a esa crítica que tú haces de los programas urbanos y que los programas urbanos... Eso es él, para tú llamar a la yo también. Yo también creo eso también. Pero yo creo que tú deberías sentirte orgulloso para mí. En vez de tú criticarlos, deberías sentirte bien. Porque gente como el Boli, como nosotros, como un reguero de programa, han sido influenciados por esa nueva forma de comunicar que fuiste tú el primero. Hay que ver si esto sea cierto el, también, Génez. El porque mire. ellos a veces hacen Escucha, esos elementos sociales como estrategia. Yo lo que quiero es que en vez de él debería Mira. asumir ese liderazgo, como él dice como el lápiz, él, él, él, él, él, él critica el lápiz, él dice que el lápiz no apoya gente como el alfa, como fulano, como la nueva generación. Él lo dice. Uh -huh. Entonces, tú, porque el lápiz fue el primero y debía ser el líder. Mi, entonces, mira, tú, deberés, tú eres el líder, en cierto modo, de la nueva generación. Compórtate como tal. Dale Oye. respeto como tal, en sentido de que están haciendo algo que fue influenciado. Generalmente, la mayoría de veces fue, fue influenciado por Mira tú. el problema de, de Santiago Matías. ¿Cuál está? Que él... Él asume ese liderazgo de una manera como muy personal. Arrogante. Arrogante. Que le, lo, si eso, muchachos, él quería esa primicia para él. Eh, cuestión de, de, del meloso y, y la cosa con Gracie Inside, la esposa, Sandra Berrocar. Él quería que eso sucediera en el programa de él. Porque él está acostumbrado a que sea y las cosas son así. Porque todo el productor está buscando esa manera. Vale, pues te lo va a ver más gente ahora. No, y lo están viendo mucha gente. Lo están viendo mucha gente. Y vale por tres, ¿a uno de no. los programas más malos. No, sí. no, Oye, uno de los programas más malos, vale y, por y, tres. Y, tu y pacha? tumbaron el pachá. Y tumbaron tu el pachá. Tú tumbaron. Lo que quiero dejar dicho con esto es que ser un líder no puede ser tan arrogante. Usted fue quien implementó eso. Siéntase bien. Comparta el nagüero. Comparte esta, eh, a Manolo Zuna. No venga a criticarlo. Que el personal de, de, de los radio shows de él que no van a ser entrevistados por Roberto Ángel. ¿Y qué le hicieron esa gente a él? que están maltratando a los urbanos, pero él lo maltrata también. O un ejemplo, Hacol, ¿él ¿eh, no lo apoya? No, no, él, él, él ha ido, Jaco ha ido allá. ¿Eh? ¿Ha ido? Ha ido al programa. Manera, de oye, ya hay una manera, no lo apoya. Pero no es que no lo apoyen, no. porque no es un él, comentario. Eh, no, no, no, Hacol ha ido. Hacol ha ido Ay, y lo, por y por lo, y por lo, por lo han entrevistado. Van, van, van enemigos de él. Pero que escúchame, Hacol ha ido a la plataforma de, de Santiago Matías y, y, y a los focos lo ha apoyado. Pero no, Ahora, no, lo que no, pasa no, es que no, Hacol no, no, no es igual que Kiko. No, no, está ¿Sabe, bien. ¿Sabes? Jaco no es igual no, que aquí en sentido que. que, que, que no, a nadie hace, le importa Jaco eh, Escúchame. Hace, a nadie no, le importa Jaco Oye, man. Oye, Es que, man, que nadie que le importa Jaco cuando te menciono Jaco oye, cuando te menciono Hasco, también que no le importa a nadie Jaco Pero Jaco es un artista que se pegó y ahora está subiendo de nuevo. Está bien. No lo ha apoyado. Él la no manera. va a creer noticias. Él no va a creer noticias. Oye, ¿por qué? Porque no le conviene lo que le conviene a él. ¿Tú entiendes? Entonces, el nagüero y los muchachos se alucinan con esa entrevista. Eh, fueron tendencias, fueron qué sé yo qué. Déjelo tranquilo porque ellos son comunicadores igual que usted. No venga a arrollarlo, el nagüero. El nagüero es una gente que está metido, aunque él no quiera. el Bolí lo metió y está metido y todo el mundo sabe quién es el nagüero ya. Dice un loco que no es un loco, ya todo el mundo sabe quién es el nagüero. Entonces, él tiene como líder, porque el líder la gente está equivocado líder, una persona que ayuda, que, que por ti es que ese muchacho es así, porque tú eres un líder. Que ayuda, tiene que, que asumir el liderazgo. De, los, o sea, que no tiene que asumir el liderazgo. Santiago Matías tiene que asumir el liderazgo de esta generación, miedo, de también, muchos, pues yo me incluyo, o sea, de muchos de que están haciendo comunicación, que estamos haciendo comunicación para las redes sociales. Que sabemos que Santiago Matías eh, fue el primero, o sea, fue el, el tipo, es eh, como el lápiz, fue el primero urbano. Sí, el Así donero. como tú dices que el lápiz tiene que asumir ese, ese liderazgo, tú tienes que asumir ese liderazgo. Mira, yo creo que ni nadie va a hacer un análisis como este de nosotros estamos haciendo hoy. Porque Bolly sabemos que le dio duro esta mañana. pero La realidad. La reali Bully, pero te, Bully, pero Bully, pero te la estoy realidad. hablando de una realidad más que Bolly no lo va a decir. Santiago Matías es el líder de, de esta generación en sentido comunicacional y él debe comportarse como ese líder. Claro, exactamente. Él tiene que comportarse como ese líder porque él fue el sí. que puso... es el líder y está actuando como seguidor. Exacto. O sea, tú tienes que Lamentablemente. actuar. Lamentablemente. O sea, fulano hizo tal cosa. Oye, me siéntete bien, porque tú sigues siendo, Santiago Matías, tú sigues siendo la plataforma de los foquemusic.net. No importa si no fuiste tú o pasó en otra plataforma. Yo creo que tú debes comportarte como ese líder de comunicación. Tú eres el líder de todos nosotros. O sea, así como tú dices que el API tiene que respetar la, la forma del alfa y todo lo del alfa y a la nueva generación, pues nosotros queremos que tú seas, eh, no tengas el comportamiento del API consciente. Tengas sí. ese comportamiento de, no, un, líder, de un, líder, ¿sí? un líder. ¿Sí? Porque así mismo lo, lo fue Hochi Santo en un momento determinado que apoyó a mucha gente. ¿eh? Y Hochi apoyó a muchas personas y mucha gente hicieron comentarios negativos contra Hochi. Y Hochi nunca se, tú nunca escuchaste a Hochi Santo hablar más de nadie. Uh -uh. Y lo provocaron. Y tuvo confrontaciones con, con Robertico, con todo el mundo. Y ese guía no más. Y se comportó en su momento, igual que Freddy, cuando que yo lo la comedia, ¿eh? igual que Raymond y Miguel lo han y hecho. Y de, de hacer un mal comportamiento, no hubiese estado ni participado en alguna de esas películas que lo han convocado para hacer personajes no muy líder, significativos. Y, y, y eso es el mira, líder. Y te, estamos, óyeme, óyeme, te estamos haciendo una crítica, pero te estamos reconociendo. O sea, te estamos haciendo la crítica al mismo tiempo, te estamos reconociendo. Porque tú tienes que decir, bueno, eh, lo que pasó con ellos, porque yo vi la entrevista de Yomel Meloso, es verdad, fue el tipo que se desbocó. O sea, no sí, fue que le preguntaron No le preguntaron. Él se desbocó. Entonces. No conectó la lengua con el cerebro. Eso que pasó con Yomel Meloso. Eh, pudo pasar en el programa tuyo. Tú no lo destacas, de tal vez tú no eres de tipo que lo podía, por ejemplo, lo de tonto, nadie lo de catacolo, lo de tonto, pues hubiera sido un mundo RD que le gusta coger cortecitos de cosas, lo, lo pone viral, pero fue de tu programa. ¿Me entiendes? Yes. Bueno, así es, en otro orden, señores, ya más pasivos, más tranquilos. Yes. <risa> ¿Cuáles vacaciones? Que está de pasivo. <risa> ¿Cuáles vacaciones? Yo no estoy de vacaciones. Yo pedí un permiso sí, ¿verdad? y se me dio para que te enteres, como ¿Vamos dice con bella, esto, eh? con bella dale, por favor, flaco. ¿Qué tú vas a hacer con, con, con estas peleas? Tú tienes que traer dos, no, cuatro, no guantes, ese flaco. ángulo y no lo va a hacer más nunca en su vida. Eso le salió ayer, <risa> <risa> Dios mío. La gente está, me preguntaba, pero hay camarógrafo nuevo <risa> <risa> con ese ángulo. Eso <risa> descuida, flaco, que él no te va a poner en mi contra. I'm a star, I'm not a